Hoy vamos a otra laguna Andrés, que supuestamente se hace sentir en verano esta laguna. ¿no? Chice. Así que bueno Andrés, vamos a Laguna de los Horcones, ¿eh? recién acabamos de bajar, ahora vamos al pesquero. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama ya? Paseo de los orcones. Paseo de los orcones. Bien. Así que ahora vamos al paseo de los orcones. Dejar los dientes, hermano, acá eso sí. Y bueno, vamos a ver si probamos. Probamos suerte, le vamos a hacer al, al pejerrey y le vamos a hacer a las a la taruchas Hoy está nublado, podemos llegar a, a sacar algunas taruchas ¿eh? Así que bueno Andresito, vamos a probar a ver qué pasa Vamos a probar ¿eh? Creo, rumor y comentario, que se está pescando muy bien Hoy no vamos a sacar las dudas Bueno, en breve andaremos por la laguna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 Bueno Andrés, hoy tuvimos, vinimos a probar suerte, acá en los Orcones, nos fue bastante bien, entramos 4 horas al 4 horas, sí. 3 ¿Sí? horas y media, 4 horas tuvimos, así que bueno, hicimos una, una linda pesca, ¿no? Sí, la ¿Eh? verdad que eh, lindo porte. Lindo porte, la verdad que estuvo bastante, eh, bastante entretenida. ¿Eh? Es una laguna chica. ¿eh? Vamos a recordar eso, es una laguna chica, nada que ver a, a, lo, que es la salada. a lo que es la salada, no le hace ni fuerza, pero eh, es una laguna que se presta para el verano. ¿eh? Sí. Y yo creo que va a andar bien el, en este verano el pejerrey. Sí, sí. Ya el año pasado eh, vi que hubo buena pesca, así que sí. bueno, eh, desde ya están invitados a que se arrimen al. Laguna Los Orcones, paseo los orcones, ¿no? Ahí lo atiende Martín. Martín. Martín y quién más está? Y Augusto. Martín y Augusto. Así que bueno, están invitados. Y bueno, hicimos una linda pesca. Dentro de todo cuatro horas. Lindo porte. ¿eh? Así que bueno. Eh, hoy van a estar viendo algunas fotos y algunos videos. Curió ¿eh? la Gaby junto al amigo Andrés Cábana. ¿eh? Así que este verano le vamos a hacer a la guiada tanto la salada y como segunda opción. Los, orcones. Los orcones. ¿Eh? No hay que pedir el tamaño que hay en la, en la salada Porque eh, esos matucos no hay acá Pero, ojo No tienen que envidiarlo, me parece No, no, no, hay lindos lindo ¿eh? ¿Sí? Lindos Es ¿Eh? Una laguna mucho más chica Pero lindo porte. ¿Eh? Así que bueno Andrés Bueno eh, Nada, ya regresando al domicilio y bueno, eh, están todos invitados al paseo de los horcones ¿eh? así que próximamente guiada tanto en los horcones como en la salada. ¿Dale? Nos vemos la próxima.